Carlos Muñoz Ferrada, astrónomo, sismólogo y científico, por más de medio siglo ha impactado al mundo con sus pronósticos astronómicos y geofísicos. Una de sus más estremecedoras predicciones fue publicada en el diario El Sur de Concepción el jueves 19 de enero de 1939. En aquel entonces predijo que el 24 de enero de ese mismo año, a las 7 y 10 de la noche, un terremoto devastaría a Chile, pero nadie creyó en él. Efectivamente, con solo cuatro horas de diferencia, su pronóstico se cumplió. A las 11 y 29 de la noche, durante 18 segundos, Chile tembló. Un gran terremoto destruyó cinco provincias en el sur de Chile, causando la muerte de 40.000 personas. El pueblo se aterró y todo quedó destruido. En la mente de los que sobrevivieron existía el recuerdo de aquel hombre que lo había anunciado unos días antes. Los pronósticos de Muñoz Ferrada continuaron confirmándose con el paso del tiempo la serie de terremotos entre el 21 y el 25 de mayo de 1960, el poderoso maremoto que llegó hasta Alaska, el gran sismo de 1965 en Ligua y el terremoto de 1985 en Valparaíso, Chile, son algunos de los aciertos que aún los científicos modernos no han podido explicar. Con su ciencia geodinámica, este genio científico ha superado todas las leyes de la astronomía moderna. A través de sus cálculos, no tan solo ha acertado numerosos terremotos, explosiones volcánicas y alteraciones climáticas en diferentes partes del globo. Además ha descubierto nuevos cometas y planetas, descifrando trayectoria, masa, brillo, coloración, coordenadas siderales y tiempos orbitales con increíble exactitud antes de ser vistos por los grandes telescopios del mundo. Esto generó expectación mundial, causando que la Royal Astronomical Society of London reformara su política, declarando que por el caso poco usual del señor Muñoz Ferrada, todo nuevo cometa llevaría el nombre de aquel que lo calculó primero, y no del que lo descubrió por casualidad con un telescopio. Muñoz Ferrada también fue el primero en dar a conocer la trayectoria y perturbaciones por las cuales pasaría el famoso cometa Halley en su paso por nuestro sistema solar. Él indicó que a último momento el cometa alteraría su velocidad y pasaría más cerca del Sol. Efectivamente, el 12 de febrero de 1996, esto se cumplió. El brillante cometa se adelantó 36 horas en su tiempo orbital y pasó más cerca del Sol, a 85 millones de kilómetros. Luego de 59 años de investigación, este gran científico estremece nuevamente las bases de la astronomía moderna y a sus 90 años de edad rompe el silencio para revelar la trayectoria y las terribles consecuencias que muy pronto Hercolobus, o Cometa Planeta, como él le llama, causará sobre nuestro mundo. Es Algo muy interesante es que usted hizo un estudio y trazó con cálculos y con todo la órbita de este Cometa Planeta. Porque usted nos habla y nos dice que es Cometa Planeta porque su movimiento no es algo normal. No. Que tiene unas velocidades. Es un cometa, planeta, porque tiene órbita elíptica como cometa. Y porque tiene gran masa. Como o, planeta. Como planeta. Yo lo llamo entonces planeta-cometa. O sea, un planeta con cola. Explica Muñoz Ferrada que este gran astro que se acerca cargado de energía cósmica no cumple las leyes de la mecánica celeste establecidas. Posee una órbita elíptica y viaja entre nuestro Sol y un Sol negro que se encuentra a 32 billones de kilómetros. Entonces, aquí en este gráfico, usted nos muestra, en el gráfico, ¿verdad?, de que en este lado está la Tierra, la órbita de nuestra Tierra alrededor del Sol. Sí, señor. Y que él penetra en la órbita terrestre, aquí, pasando muy cerca de nuestro. De nuestra Tierra. Entonces tarda. Desde... 14 millones de kilómetros. 14 millones de kilómetros. Entonces acá usted en su gráfico nos presenta lo que es la estrella muerta o el sol muerto. Este. Este. En ese sol muerto él gira. Aquí a 92 kilómetros por segundo. Entonces además de esos 92 kilómetros por segundo él tiene otra velocidad es la más aterradora, ¿verdad? Que es la que se mueve tiene muy rápido. ¿Qué tres hombre. Muñoz Ferrada confirma que este planeta viaja a tres velocidades. Una alrededor del Sol Negro a 92 kilómetros por segundo. Otra cerca de nuestro Sol a 76 kilómetros por segundo. Y una tercera velocidad máxima. Lo máximo lo tiene en la mitad de la órbita a 300 kilómetros por segundo o sea un milésimo de la velocidad de la luz eso es rápido ¡Uh! pronto acontecerá un evento que permitirá que el Ercolobus pueda verse a simple vista este cuerpo no va a pasar desapercibido, todo el mundo lo va a ver y va a haber gran confusión más que confusión y le van a dar un sinnúmero de interpretaciones a este asunto. Muchos. Los astrónomos dirán que lo que se verá es Marte o cualquier otro planeta, pero en realidad es el Arcólobus. ¿Qué consecuencias sobre nuestro planeta? La más terrorífica. Luego, cada cual las como puedas. Muñoz Ferrada pronostica tres grandes terremotos. He calculado tres puntos triangulados de alta sismicidad que se aproximan. El norte de la costa del Mediterráneo, Francia y Estonia. La costa sur del Pacífico, de, de I, y Arequipa. Y Java, Sumatra y Borneo. Tres puntos. Estos puntos van a ser terremotos de carácter volcánico. El Ercolobus causará devastadores terremotos y provocará una gran transformación. El gran campo gravitacional que trae ese Hacho nuevo, que hace 13.000 años que no penetró, y que 13.000 años atrás fue en los tiempos de Atlántida perdida, tiene resonancia y efectos que a los reflejos, que a la debilidad. Queda el gran cambio. Ese gran cambio, el cual usted viene estudiando de mil, desde 1940, ¿verdad?, que viene estudiando ese astro. Van 59 años de documentación. Eh, ese gran cambio es humano... Además, es a la Tierra, porque indica un cambio de polos. Es geofísico y humano. Geofísico y humano. Y se habla de que va a haber un cambio de los polos magnéticos de la Tierra. Son tantas las cosas que, lamentablemente, la humanidad no está preparada. El cambio viene. La destrucción viene y, más que nada, afectará a la humanidad en su existencia, en su producción, en su subsistencia misma.